Ok, chicos, ya por fin llegamos aquí a la última ubicación donde tenemos que entregar las pizzas ¿Seguro? Creo que Rappi no tenía límite hasta esta ubicación Sí, mira oh, No la... sé, loco, pero ya me cansé de tanto trabajar Que entreguemos esta última pizza y vámonos a... Descansar. Claro, esa, esa ya la última, por no es verdad Aquí ya se acaba la calle, entonces esa ya la última entrega, ok Vamos a ver, uy, eso está muy tenebroso, ¿eh? Y ahí hay algo goya colgado tling what the fuck ¿Es un esqueleto? Esa es una excelente pregunta Amigo, qué buena casa de Halloween No manches, Se adelantó, ¿eh? No, al Halloween Sí, sí, como que estamos en mayo Y faltan cinco meses Es una persona algo adelantada Ok, tocamos Buenas, buenas Traemos un peto ¡Me ¡Me ¡Me ¡Estamos atrapados! ¡Bro! ¡Bro, no debimos venir aquí! ¿What? Chicos, Rappi no cubre esto, mi seguro. ¿Qué okay, chicos? <risa> Hola. No, ¿dónde, ¿Dónde nos metieron? ¿Dónde? ¡Guau, ¡Wow, loco! Oh, ¿Estamos ¿no es capturados? ¿Sí? ¿Sí? Mira, que estamos... No, de nuevo. Sí, mira, esqueletos. ¿Qué? ¿Se acuerdan cuando había un cartel allá en, en, la, en la pizzería de un desaparecido? Hiciste... No, no, el no. repartidor, no, es el repartidor, repartidor es desaparecido. De amigo, amigo, amigo, amigo. Espera, espera, espera. Esta es la dirección a la que ningún repartidor quiso venir. ¡Es verdad! Ay, ¡No! ¿Por qué vinimos no, entonces no, nosotros? ¡No! Oh, oh, oh. A ver, chicos, eh, planeamos algo para escapar Tenemos okay. pizza para sobrevivir un día Bueno, tenemos para un día y medio, por así decirlo Si es que Raito no se la come toda completa no, Porque yo ya me comí la, la mía ah, No jodas Así que, que la tenemos tuya. la tuya okay. Tenemos medio día Está bien, está bien. Venga, venga, venga, acá hay una escalera. Vamos a investigar un poquito esto. Daño de caída. Tengan mucho cuidado, que esto puede que se dañe. Tengan cuidado. Oh, oh, oh, salten. Cuidado. Sí, es más, acá. sí, sí, sí. Esta, esta mansión se ve algo frágil. Mm, sí, es, es verdad. verdad. no se ve en de peligroso, loco. ¿Cómo que frágil? Uy, uy, y estos uy. paredes. Ok, tenemos que saltar estas cuerdas. Vamos. Uno, uno, saltamos, uno dos. dos. Ok, aquí. Okay, aquí minas no las vayan a pisar no las pisen cuidado uh, son minitas no, ¡No! pero qué haces pro pro bro, es que eran minitas o sea <risa> comistes a las pero, minitas no bro, bro. no hay que pisarlas pero pero pero es no, no. porque si sí son minitas no papu no no no yo sé que a ti te encanta jugar con las minitas pero no a ver vamos vamos tema entonces el, no. no son buenas las minitas una <risa> <risa> flecha está la lo que oh. la flecha le indica, lo que la flecha le indica o sea, que claro, claro, Vamos por aquí, vamos por aquí A ver si encontramos de pronto Por las escaleras y este a pasillo ver. misterioso amigo? ya estoy pensando que algo nos va a perseguir por aquí Ok, no sé, a ver, ¿qué hay al fondo? Al fondo uh. hay un... ¡Miren, chicos! Es esto. No hay nada no, ah, Al no, fondo toma, no hay no. nada Pero aquí hay una a sala ver. Y está llena de trampas, oh, digo, ¿es Hay tener cuidado, por donde trampa. pisan Hay que tener cuidado, ok Hay una puerta ahí Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Vamos a activarla No, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! No. las luces ¡No! ¡Ven a alguien! ¡No Mira, la, amiga, la ¡No, amiga, ¡No, corre, corre, chicos! Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. ¡Bro, bro! ¡Hay, que, hay que reactivar la luz! ¡Hay que reactivar la luz! ¡Reactiva la luz! ¡Activa la luz! ¡Activa la luz! ¡Rápido, rápido! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Desapareció! Mira el coco! La era, era, una, ¡Era una chica! ¡Pero, pero parecía que venía a atacarnos! ¡Ok! No, okay. ¡Ya ha tenido demasiado problemas con chicas locas! ¡Y otra más! ¡Loco, no. loco! ¿Por qué todas las chicas cuando le hablo desaparecen? ¡No! <risa> <risa> Ver, tal no, vez porque que... te has visto demasiado anime ¿Es No, loco, tal vez, tal vez, ¿Tal vez? Cuidado. Uy, uy, te han cuidado, hay una cámara ahí, flotante okay. Última tecnología, es una Yo lo veo como un agujero negro, ok Ok, a ver, vamos Aquí escaleras, sube, sube, sube, sube, sí, sube, sí, sube, sí. sube Vale, Acá parkour, tenemos que ir con cuidado Aquí saltar a esto, a oh. esto, a esto ¡No, me caí! Esto. pero aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! aguanta. Soy malo sí, para si no el te... parkour Se vale, que sí, mi Miyagi no te enseñó bien el parkour Ven, Rabito, vamos, vamos avanzando Nosotros mientras viene Alexi Dale, dale, dale, okay, dale. mira, hay un túnel aquí What? Daño de caída Ok, aquí hay que tener cuidado con un daño de caída ¿Vale? Mira, ahí está donde empezamos, loco Es verdad que estamos oh. más arriba, tenemos que escalar Sigan okay. escalando vamos. Hacia sí, sí. arriba Hacia arriba. arriba no miren lo, que, lo más Calemos. abajo de todo es la casa Uy, uy, tengo miedo Vale es Aquí. prohibido para claustrofóbicos De verdad, de verdad, esto está muy encerrado y todo eso ¡Ok! ¿Qué es esto? ¡Qué brujería negra! ¡What the brujos! Ok, ten oh. mucho cuidado ¡Pasemos, pasemos, pasemos! ¡Corran, corran, corran! ¡Cuidado, que le dispara sus hechizos! Vale, ahí estamos Cuidado, que los convierten en ranas, eh bueno, <risa> <risa> No, hombre, a ti ya te dispararon <risa> hace rato <risa> <risa> Ok, saltemos uy, ¡Hola! ¡Las trampas! Saltemos con los pinchos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! sí, sí ahí estamos Ok Uh, wow, llegamos a un mar de chocolate. ¡Tano! O un mar de caca, lo que sea. No sé. No, oh, se no, es un, no. Mar se que no? Que un mar de, de caca. cayó mar de caca? Vale, combinamos que era un mar de caca. ¿Y, ¿Y esto no había el agua, Lexi? Vamos. Guacalá. Ok, aquí dice, cuidado, ataques aéreos. Vale, ataques aéreos. ¿De, aéreos no? de, qué está, ¿De, no? ¿De qué estamos hablando, por favor? mira, hay algo allá negro. Creo que hay algo negro ahí. ¡Qué! ¡Ah, pata! ¡Pata! Ok, chicos, ya, ya, ya, ya lo entendí, ya lo entendí Tenemos que, cuando escuchemos el ta, ta, ta, ta, ta Tenemos que escondernos aquí abajo esconde, escóndanse, escóndanse, escóndanse, que viene okay, Aquí que ataca, que ataca Ok, ahora, ahora, uh. ahora tenemos que Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido rápido Vale, nos quedamos uh. aquí Cuidado, Rabito Uy, Alexi, tú brillas muchísimo, bro Esa <risa> <risa> frontera polar? polar Corre, corre, corre, aquí al siguiente Ya nos queda esto y ya está Uy, no llego donde ¿Pero? estás tú Bro, bro, bro, bro eso, lento, paso, paso, pero corro. seguro, lento, pero seguro. Rápido, rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Oye, somos relucientes, eh. Se nota que nos bañamos, ¿no? Como tú, Gapley. Eh, si yo también soy ¿no? verde No, más, más agua de caca, casco. Ok, okay. pantano, pantano. ¡Rápido, rápido! Se ¡Salta! ¡Pantano! Vamos, vamos. vamos. <risa> Esto es súper fácil para mí, eh. Yo les sé saltar mucho. Oh, Hombre, pero... y para nosotros también <risa> Bueno, para el Rabito no. Ok, ok, sigamos, continuamos, continuamos. A ver, hay más escalera, eh es que, es que subimos y seguimos subiendo siempre ¿Dónde estamos, amigos? Estamos, a siempre nos encierran okay. un kilómetro bajo el suelo Ahora tenemos que bajar Subimos para bajar, esto no tiene sentido <risa> Dice daños de caída Tenemos que seguir subiendo Vale, por acá, por el lado de acá Vamos, vamos, vamos, vamos, mm. vamos vamos Por ahí, por ahí, rabito, ten mucho cuidado no, no tú, te a caer? Tengo, no, no tengo la teoría te de que estamos en un búnker soviético Uy, loco, es verdad, es verdad Y se salieron todos los experimentos Y nos secuestraron pidiendo pizza Oh, mira, una un asesor Qué buen servicio, papu ¿Qué, qué Suban servicio? ¿Bros? ¿Están ahí? Mira, Bro, me quedo abajo Bueno, los veo abajo uru, uru, uru, Bueno, ni modo, ya, ya vendrán ahí, ahí veo a Rabito Uy, ten cuidado, loco, estos sí nos pisan y nos hacen puré Ok, okay, okay vamos, no quiero hacer Corre, ver, corre, ver, corre, ver, corre, ver, corre, corre Ok, Rabito ¿Vale? No, ah, pensé que habían hecho su fle de conejo. No, no, todavía no. Este conejo todavía sigue viviendo. Uy, uh, ¿dónde estamos, amigo? No hay un montón sé. de cosas místicas. No Uy, rodiemos, rodimos no rodiemos. A ver, rodiemos, rodiemos. Cuidado con la aquí? cámara! cuidado con la camarita! ¡Pérense ah, los costados! ¡Ay! No manches, eso explota. Es ¡What the fuck? Ok, sí, chicos, aquí dice tener fe. No sé. ¿Tener Ay, fe? Que ¿Tener fe hay que.? Oh, mira, alumbró algo aquí rojo. Ok, hay un camino Dios de. Espera, eso quiere fe. decir que confiemos en que podemos encontrar Vamos. el camino. ¡Te ¿Oh? recto! ¡Bro, levitamos! Le A ver, inspeccionar. Parece que, que, que puedes poner algo aquí. Oh, necesitamos algo, algún objeto, bro. ¡Tú hiciste demasiada fe, bro. <risa> ok, chicos. Vale, tenemos que conseguir un objeto y por acá hay otro camino. Así que tienes mucho ser? Cuidado. ¡Vamos! Vale, Uy, Cuidado que martillo. nos pueden aplastar esos mazos. Vale, En cuanto se levanten, vamos. salta rápido, rápido, rápido, rápido aquí, cuidado no, vale, falta vale, uno más. Vale. Vamos por aquí, vamos por acá. También quiero saber Llegando. qué es lo que hay ahí abajo? ¿La barrosa? No sé, parece malteado, jugo de maltea. ¡Dale, Rabito, <ríe> llegale! ¡Le llego, le llego, le llego! ¡Mire el uh. A ver, ¿qué hay ahí al fondo? ¡Un ¿Qué esqueleto! Es ¡Un golem! ¡What the fuck! ¡Un golem! Parece Michelin. Pero corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. corre ¡Es el monstruo de ¡El golem de Elixir! ¡No, tú pegas mucho de Royale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Nunca fuiste mi carta favorita! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué es esto? No sé. Tengo una burbuja de. ¿Qué es esto? Esto parece un chicle. Y yo tengo pizza. ¡Esto! Esto es lo que hay que colocar, exactamente. A ver, rodeen ah, ¡Corran! Acabamos de recoger algo que le da poder a todos los monstruos de esta mansión ¿What? ¡Claro! ¡Corran, no corran, corran, corra, que viene el golem! Salte. ¡Esto que tenemos es muy importante! Ah, está, está. ¡Rápido! ¡saten! Vale, se quedó quieto, se quedó ah. quieto ¡Pero, bro! ¡Pero, bro! ¡Me hizo papilla! Vale, vale, cuidado Ahí, ahí estamos ¡Saltemos! ¡No! Ya, que, que, que, ¡Pero, bro! ¿Cómo que te hace papilla tan fácilmente? O, ok, es que no le mido el timing Soy muy malo ¡Rápido, rápido, rápido! rápido. Ah, vale, ¡Ah! ¡Hemos llegado! ¡Ahora no me aplastas, eh! ¡Ahora estamos, no me aplastas, Copé, ¡Pero loco! Ok, después de mil años, por fin llegas, eh, Alexi pero, hola, pero, hola, ¡Hola, hola, hola! ¡Sí, soy yo! Ok, chicos, tengamos fe, Aquí hay que colocar el orbe ¡Coloquémoslo! ¡Ahí está! Coloqué. Uh, uy. ¡Nos hace brillar, Activamos, ¡Activamos! Okay, ¡Activámoslo! Okay. ¡Oh! El <ríe> alete se está quedando abajo, pero bueno ah, tío. Ah, A ver, vamos. <ríe> Oh, mira, mira, mira Estamos subiendo Maya casi Estamos subiendo hacia la libertad ¿Sabes qué más allá arriba, Caplay? Eh, ¿No? ¡España! ¡Vamos! ¡Ah, ¡Arriba España, cara! <risa> vale, vale, vamos, llegamos. A ver, este es el techo ya. Vamos a la escalera. Lograremos no, escapar de esta no. increíble la, mansión. La, la, la escalera, la escalera, la escalera. Uy, ¿Está cayendo tinta o qué es esto? Es raro, okay. aquí no limpian. Es verdad, es verdad. Rabito, ¿qué pasó, bro? <risa> <risa> Había una escalera floja loca, Oh, y era esto, mirando. mira, hay tarros de tinta Que se están desbordando Ah, mira, desde aquí puedo llegar hasta acá arriba oh, Hombre, no, qué trucazo No serás tú, el parkurero profesional Claro, bro Oh, mira, hay una bazooka, bro Si hay bazooka, una bazooka. Hay siempre guerra. nos pueden usar bazooka eh, No, guerra. Vietnam Vietnam, oh, Vietnam bro. A ver, vamos, vamos, subamos, subamos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué nos está preparando por aquí? Hay guerra, hay que luchar contra algo Pero yo no veo nada a ver um, Oh no chicos Ya sé lo que hay que, que, que hacer aquí Hay que hacer un water drop loco el... Es verdad Mira el cubo de agua aquí abajo Oye, okay. oye, oye le tengo miedo a las alturas esto Cuidado es ¿Qué es imposible? Amigos, ¿no? Hemos llegado okay. ¿Qué? ¿Qué está saliendo de ahí? No ¿Qué? la ¿Qué? ¡Mimita, loco! ¡Está no, loco! ¡Empezó la guerra! ¡Ahora sí, bro! Es un es un robo, ¿eh? Porque hay otra chiquitica arriba ¡Qué no. pedo! ¡Dispárenle! ¡Vamos, dispárenle! ¡Las piedras ¿La no se usó no con eso! Eso? ¡Eso daña, eso daña, eso daña! ¡Súbranse! ¡WTF! Ok, chicos, tenemos que derrotar que rápido antes de que nos... haya aburrido de los Kaijus! ¡Estos son glitches de las películas! ¡Disparen! ¡Vamos, disparen, papu! Bueno. ¡No, volvió a hacer su ataque! ¡Cúbrase! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Se está haciendo más grande o es impresión mía? ¡Ah, no! ¡Es que se acerca! Se, ¡Cuidado! ¡Se está acercando! ¡Se está acercando! Vale. ¡Nos va a ¡Vamos oh, para atrás! ¡Vamos para atrás! Para atrás. ¡Voy venir! ¡Vale, vale! Oh, ¡Atrás, oh, oh, atrás, oh. atrás! ¡Rapito, rapito, rapito! corre ¡Vale! Vamos. ¡Ahí está! ¡Pero, pero, bro, bro! ¡Bro! ¡Para el ataque! ¡Vamos! ¡Le queda poco de vida! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vamos! piedad! Uy, ¡Uno! piedad! ¡Ahora sí! Uh. Uh. Uh. ¡Derrotadísimo, papu! No, ¡A casa! A <ríe> casita, ahora Vámonos. sí ¡Vámonos! ¡Oh! Ok, chicos, ya por fin lo derrotamos. A ver, sigamos, sigámosle por acá. A ver, uy, aquí salió, ¿eh? No vayan a caer ahí. La salida. <ríe> ¡Que nos lancemos, dice! Uh. No, no, no, no! ¡Pero, loco! Ok, hemos perdido a Rabito ya, loco Bueno, va, va, va, yo cobraré nosotros. su parte de la venta de la pizza <ríe> Es verdad ¿No qué te habías comido la pizza? Eh, um, um, bueno, ¿sabes lo que hacen los pájaros de regurgitación? ¿Sabes lo que es eso? Pues hice lo mismo <ríe> Ah, bueno, ok ah, ¿ya, ya la puede? puedo comer dos veces Ya escapamos, loco Ahora sí, ya podemos ya irnos de aquí Y voy a demandar a la empresa por darme ese trabajo